la importancia de tener la iglesia como una familia Hola, yo soy el apóstol Vincenzo Petrarca y hoy quería hacerte una pregunta ¿Tu iglesia es tu familia? ¿O tu iglesia es un lugar donde vas a pasar el domingo para orar? ¿Por qué me haces esta pregunta? Bueno... Claro, la iglesia tiene que ser una familia, la iglesia no tiene que ser un lugar donde vamos a orar, la iglesia somos nosotros, nosotros somos el templo de Dios y Dios tiene que vivir en nosotros, pero también el lugar donde tenemos relación con otros cristianos no tiene que ser algo deformado, no tiene que ser algo donde tú vas por el domingo, te sientas y escuchas ¿sí, una predicación. No es esto lo que está en el plan de Dios, sino que la Biblia está muy clara que la iglesia tiene que ser un cuerpo y más, tiene que ser una familia donde nosotros podemos compartir nuestras vidas con otros hermanos. Podemos orar el uno por el otro. Cuidado, orar el uno por el otro. Entonces, no solamente el pastor tiene que orar por la gente, sino también que tenemos que tener tiempos de oración entre nosotros, tiempo para leer la Biblia entre nosotros, tiempo para comer juntos, tiempo para estar bien, tiempo no para chismear, no para hacer cosas malas, ¿no? tiempo de calidad, tiempo de amistad. Necesitamos de vivir en una familia espiritual, eh, espiritual. Y también como pastores necesitamos ser parte de una familia espiritual, necesitamos de padre dónde podemos ir allí, llorar, donde podemos recibir consejos, donde podemos um, recibir direcciones, padres que también nos puedan corregir cuando estamos haciendo cosas malas, porque muchas veces cuando hacemos cosas malas eh, no queremos corrección, pero la verdad es que los padres en nuestra vida nos corrigieron para nuestro bien, y de la misma forma necesitamos de padres espirituales que puedan corregir, nosotros como pastores, y como pastores necesitamos de ser padres para poder corregir a hicos espirituales en la iglesia. Entonces la iglesia tiene que ser una familia, donde hay hijos, donde hay padres, donde hay hermanos, tiene que ser un lugar donde las personas se puedan sentir protegidas, donde pues, se puedan sentir bien, se puedan sentir corregidas también. Pero lo que necesitamos en este tiempo es recuperar la familia espiritual recuperar la iglesia como si fuera una familia y no la iglesia como un lugar donde se tiene que llevar adelante eh, una estructura religiosa regresar a la iglesia como familia y tú qué opinas cuáles es tu ideas escribe aquí abajo en los comentarios que pueda compartir esta pequeña reflexión en tu baqueca y si necesitas de una familia espiritual, pues bueno, escríbeme en privado y estaremos muy encantados de ayudarte a encontrar una iglesia, familia, una iglesia de calidad cerca de tu casa. Si estás aquí en Valencia, pues te esperamos aquí como familia o también si eres un pastor y necesitas de verdad de una familia donde pueda uh, recibir consejos y ayuda por tus problemas, corrección y dirección. Aquí como apóstol estaremos encantados de poderte ayudar con lo que Dios nos ha dado. ¿Vale? Un abrazo y hasta pronto.